nunca, eh, vídeo curso de milagros, ahora vamos a ver algo que yo creo que os va a dejar un poco un poco perplejos, como cuando yo vi los primeros minutos de este vídeo hemos seleccionado solo los primeros 10 minutos aproximadamente es algo que se ha hecho eh, cerca de bueno aquí en Cataluña, si no recuerdo mal, le llaman curso de milagros es un señor catalán precisamente el que los imparte y que veréis que habla de cosas que dices, pues está muy bien pero me gustaría que os quedáis con el detalle de quién escribe el libro del cual ese señor hace el curso y que os quedéis cómo se consigue que ese libro salga gracias a, a la escritura de esta señora vamos a entrar este vídeo es un libro que es transcrito ¿eh? o sea eh, terminó de transcribirse de formatearlo y darle la forma que tiene pues en el año 1973 y no, no creo equivocarme que al menos fueron 6, 7, 8 años que se estuvo escribiendo ¿no? la, es Helen Schumann una doctora en psicología eh, pues un día <ríe> oye una voz que le dice hola dice Escribe ¿eh? Escribe Esto es un curso de milagros Entonces la señora dijo Toma, ya, estoy, ya me he vuelto esquizofrénica Pero Decidió escribir a ver, ¿qué, a ver qué decía esa voz Y empezó a escribir Entonces eh, su amigo eh, Que no se llevaba muy bien Colaborador eh, Pues le da Le enseña Lo que, es, lo que transcribe y dice, oye, analízame, analiza lo que estoy escribiendo, estoy escribiendo porque me parece que me estoy volviendo loca. Entonces va a un terapeuta, que es, son catedráticos en psicología, entonces él lo mira y dice, pues si estás loca, bendita locura, ¿no? Porque esto tiene una coherencia y, y tiene una fuerza espiritual enorme, ¿no? Sigue escribiendo. Entonces, Helen Schumann eh, pasa una época muy mala en esos temas. Eh, lo curioso es que muchas veces cogía los, los escritos, los tiraba a la basura, y aquel día, precisamente, el que tenía que recoger la basura del hospital no la recogía, y entonces podía seguir escribiendo el libro. ¿no? Entonces la voz le decía, bueno, ¿dónde quedamos ayer, coma, <risa> y seguía, ¿no? Y a veces tiraba meses sin escribir, y entonces la voz, cuando ella cogía el libro, decía, bueno, va, vamos a escribir, entonces la voz seguía como si fuera allí mismo, ¿no? La cuestión que sale el libro un curso de milagros entonces hay una serie, hacen una fundación y le dan la forma porque la voz no lo transcribe capítulo 3, capítulo 4 ni, ni así, ni muchísimo menos pero sí, hay toda una coherencia entonces el libro consta de tres partes básicamente una que es el texto propiamente dicho, que es lo que vamos a a trabajar nosotros otro es el, el libro de ejercicios y otro es el manual del maestro ¿ok? bien Aclarado ese punto, hacer un curso de milagros y no hacer el libro de ejercicios es no haces absolutamente nada. Eso que tiene que quedar claro, ¿eh? manual de maestro, mira. La, cada, cada parte tiene su función. Hacer el libro de, hacer el libro de ejercicios sin, sin hacer el texto, tampoco te vas a enterar de nada. Conclusión, hay que hacer el texto y el libro de ejercicios, ¿eh? el libro de ejercicios no hace falta ir a clase ni en ningún sitio en el libro de ejercicio hay 365 ejercicios que son 365 frases que por ejemplo si ahora cojo yo una ¿eh? por, por poner un ejemplo el libro de ejercicios aquí hay una mi santidad es mi salvación es la lección 39 entonces mi santidad es mi salvación y aquí te da una serie de explicaciones que uno pues se lo lee y está con esta, con esta frase puede estar mínimo un día máximo lo que quiera hasta que dice, bueno, pues me voy a la otra soy, buen, soy bendito por ser un hijo de Dios ya que puede decir, mira, esto ya con un día ya pasó tengo claro. otra, Dios va conmigo donde quiera que yo voy, oh, mira, eso me gusta me voy a ir aquí cuatro días con esto ¿no? y así Dios es mi fortaleza, la visión es su regalo ¿te da claro esto? O sea, por lo tanto, como máximo, el libro de ejercicios uno tarda un año. ¿Queda claro? Son como koans. ¿eh? Son como frases que el, el, el ego no entiende. Ahí, ahí va, esta es la idea, ¿no? O sea, tú vas metiendo esta información cada día, pues en un estado de relajación, de meditación, y luego lo llevas presente todo el día, ¿no? O a una semana. Hay gente que se tira con uno y dice, mira, esta, los milagros se ven en la luz. ¿Eh? Y podríamos seguir así: hay repasos. Libero al mundo de todo lo que jamás pensé que era. O sea, aquí ya estamos en la 132. Por lo tanto, uno tiene un concepto de que mi percepción, mi forma de ver el mundo, determina el mundo que yo veo. Y por lo tanto, también estoy encadenando a las personas que me rodean en mi forma de ver las cosas. Es un libro de metafísica, ¿eh? física cuántica. ¿De acuerdo? ¿Mm? Bien, yo no sé qué de aquí. y se puede quedar un mes. ¿de acuerdo? entonces cuando dice un curso de milagros, dice el libro que para hacer un curso de milagros, o menos para hacerlo um, desde un principio bien hecho hay que hacer el libro de ejercicios ¿ok? nada más y el libro de texto pues es, ahora venís, a, venís al gimnasio no <ríe> o sea, vamos a trabajar trabajaremos ideas básicas, conceptos y tal, vais a poner, mucha, vais a poner muchísimas resistencias no os lo podéis imaginar vais a llegar a casa y os lamentaréis de haber venido y si podéis me clavaréis agujas ¿Eh? no pasa nada ya llevo 17 años que me clavan agujas o sea, no pasa nada, forma parte de eso lo hice un curso de milagros ¿eh? a estas alturas ya te debes estar lamentando de haber empezado un curso o sea, quiero decir que no estoy diciendo nada es un, es un libro extraordinario de Metafísica, es extraordinario. ¿eh? Cuando más lo lees dices, uff, qué fuerza y qué inteligencia hay aquí dentro, ¿no? Es un libro, mmm, del, de, como dice un curso de milagros, del siglo XXV. ¿eh? O sea, mmm, por eso no os pongáis nerviosos, porque eso mmm, tiene un su trabajo. Bien, entonces el, el, el, mi consejo es que vengáis a clase... Y eso sí que es verdad, lo puedo decir, porque me lo dice todo el mundo... ...que el hecho de venir aquí a clase... ...es como que cuando luego leen el, el libro, como que es más fácil. ¿Eh? Eso me lo han dicho todo el mundo y pienso que este es mi, esta es mi labor. ¿Eh? Que, quitando eso, mi primera labor es aprender... ...y por lo tanto que hay algo muy importante que aclarar. Todos vosotros no sois alumnos. Sois mi maestro. Es así. El método de enseñanza en curso similar es... ...un maestro de Dios... ...no debe de preocuparse nunca por los alumnos que debe de tener... ...porque él no puede escoger los alumnos que necesita... ...eso se encarga el Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo. Por lo tanto, si estáis aquí... ...habéis venido voluntariamente, supongo. Ya habéis visto... Eh, ...en la introducción que hace este señor... ...cómo hace promoción de un libro... ...que se tiene que estudiar cada día unas frases magistrales que llevan a la meditación, como no. Es curioso que él habla de Dios, habla del Espíritu Santo, que ya es sorprendente. Pero si os habéis fijado, era algo importante el principio de este vídeo, cuando precisamente ha dicho que la señora que estaba escribiendo el libro lo hacía porque una voz le dictaba lo que debía escribir. ...una vez más... ...vemos como los plagios de Satanás... ...utilizando, ya veis... ...palabras como Dios, Espíritu Santo, etcétera, etcétera... ...está siendo utilizado... ...para llevar a la gente... ...a otros derroteros... ...ya veis que cada vez... ...está siendo más difícil... ...percibir qué cosa proviene de Dios... ...y cuál es el plagio... ...que es precisamente del lado oscuro... ...mirad si debemos conocer la verdad a fondo... ...para no caer en ninguna de las tretas del diablo.